Muchas personas cuidan de algún familiar discapacitado o enfermo. Es una experiencia estresante y sin embargo, con suerte y saber hacer, puede ser también gratificante. Hoy vamos a ver cómo lograrlo. Ser un buen cuidador se basa en tres patas, cuidarse, no cuidar demasiado y pedir ayuda. Cuidarse significa atender las necesidades propias básicas como descansar, alimentarse bien y vigilar de cerca la propia salud. También es fundamental participar en actividades agradables. No cuidar demasiado significa apoyar la autonomía de la persona a la que se cuida. Permitir que decida todo lo que pueda. Pedir ayuda puede marcar la diferencia. A muchos nos cuesta reconocer que nos vendría bien una mano amiga, pero aquí, como casi siempre, el ego es nuestro enemigo.